con recibo en manos moradores del sector Vista al Valle de esta ciudad, exigieron a las autoridades de la empresa distribuidora de electricidad del norte, EDENORTE, iniciar de una vez por todas los trabajos para la instalación del servicio 24 horas de energía eléctrica. Bueno, se está originando demasiado porque que ya EDENORTE, en realidad tiene ya la comunidad de relajo. Porque ya este, a esta época, ya este sector debiera tener las 24 horas. Y eso es reuniones, reuniones, como ustedes pueden ver. Esos son recibos que la gente aquí no deja de pagar, señor. Pero entonces nosotros deja, de, eh, le pongamos que no dejan de, de, de, de pagar los apagones. Entonces, ¿qué pasa con eso? Ya la comunidad, así como esta, como la demás de aquí, de, de Vita de Valle, estamos en reclamo de las 24 horas. Eso es reuniones, reuniones vienen, reuniones van. Además, se quejan de recibir apenas unas horas del servicio y los recibos del mismo son muy altos. Bueno, me llevo de más barato de 800, pero yo me llega de 1600 y 1700. ¿Cuántas horas le dan del hoteles? Ay, mi, hijo, pero si le mandan una hora y demasiado es demasiado de una hora. <risa> demasiado de una hora. ¿Pedro? Pedro A mí me llegaba eh, el recibo de 337 pesos y ahora me llegó de 800. Me está llegando, 850.